Es el barrio, man. Si yo abro la boca estos payasos se callan Ten cuidado con lo que dices y no cruces de la raya Que en mi país a los sapos en la cara le ametrallan Y por chota aquí les corto las ensayas, me chivo irían caleta y piensan que yo no sé yo sé cuánto tomes debe no crean que me olvidé si por cada favor que hago a mí me hicieran uno nuevo te juro que hubiera mucho que me mamarían el juego para el 2025 me quito si no me pego no estoy jugando peluche ni tampoco al lego estoy luchando cada día para sacarle un flow nuevo yo soy jíbaro de rima bien sabiendo como tengo estoy palo musical estoy partiendo instrumentales y de lejos me están viendo esperando que resbales, si yo caigo que no inhalen, me levanto hasta que salen. A mí los santos me guían y me quitan todos los males. Ya yo sé quiénes son falsos, por ninguno yo me atraso. Me le pongo de más cerca, pa' más duro del coñazo. El hombre desde que falso, rápido cosecho un lazo. En el tribunal del quiero, aquí las balas son el mazo. Y yo voy a ser leyenda, lo tu en su momento. Tengo líricas que pesan como un saco de cemento. Siempre canto lo que vivo, pues me mantiene contento. No me adorno con historia, no vengo a caer. Te cuento que es que si la calle hablar cada esquina tiene un Cuento, yo cumplo lo que profeso, Dios me da conocimiento, Pa' que mañana pasado no termine en el pavimento. ¿Ustedes qué piensan, brother? Que el que tiene no se jode, los que ahorita están arriba y aguerrearon se supone la puta que yo me cojo siempre le doy con condones y menor, tú estás fundando la escuelita de cabrones. Uh.